Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Esta vez estamos acá en un nuevo server de rol. Si, sí, gente, volvimos a los servers de rol. Esta vez estamos en Action Roleplay. Eh, y bueno, vamos a empezar una nueva. Un nuevo videito. De hoy. Vamos a ver lo que dice acá en el chat. Felicitaciones, registraste tu cuenta. exitosamente. totalmente. Disfruto la comunidad de Action Roleplay. Soy nivel 1, necesitas 5 experiencias para avanzar a nivel 2 Acá dice la experiencia Para es desde aquí, de acá, usar el show, más información Aún no recibes tus stats Usa recibir stats para recibirlas Ok, vamos a recibir, recibir Stats Recibimos los stats Gracias por jugar el action roleplay, por ver usas con inventario Vamos a ver inventario Inventario a ver, coins 180, 350 medicamentos 350 de crack 4000 piezas de armas y 25 de marihuana Adiós. vamos a ir acá y vamos a entrar con la H comprar productos un chaito vieja comprar productos y bueno, vamos a comprar los fondos Teléfono Vamos a comprarnos un GPS Vamos a comprarnos un... ¿Qué más? ¿Qué más? Una radio Listo, señores Comprado eso Tenemos... ¿Cuánta plata tenemos? Bueno, tenemos casi medio millón Ok, acá estoy viendo que hay autos Esto debe ser con los coins Con lo que nos decía al principio, ¿viste? Ah, hay motos Acá hay autos A ver, estos autitos mm. Son los de carrera estos mm. ¿Qué me compró? Yo me voy a comprar una Sánchez Sí, sí Comprar vehículo Perfecto Comprar mi vehículo personal Ah, ahora vamos a ver esto de la banda Opa ¿Qué pasó? Ah. Y reini. Ahí está, vamos a abrirlo. ¿Qué le pasó a las luces? ¿Eh? WTF, ¿por qué no puedo? Ya se rompió. Conche tu madre, voy a comprar otra. Ah, ahora sí. Bueno, vamos a ver el GPS Ver GPS Está porque estoy acostumbrado a escribir todos juntos eh, qué Que vamos a hacer Tienda de ropa Linko, vamos al link El de acá, el que está en Grove Ando. Necesitas tener el rango de Ese trabajo Un barbecito con una Sánchez eh, Ah, vamos a ver el Trabajo arremero el GBC Vamos a ir al trabajo arremero Así Así vamos a poder crearnos nuestras propias armas Y arrancar así nuestra banda Armero, vamos. Ah, tengo VIP por 31 días. Ah, bien, por un mes. Y ahora yo supongo que podemos crear DK, crear EDC. Uf, amigo, estamos sobrados. vamos a ver esto de crear las bandas ahora vamos a buscar una buena casa Va. comprar piedra listo tenemos casa señores toma jefferson cerrar casa listo cerramos la puerta y listo tenemos casa nueva casa que por ahora va a ser provisional porque próximamente, capaz, seguimos con esta serie eh, como ya compramos otra y vamos a ver, bandas, crear banda, para crear tu propia banda, banda, el líder por confiar en la banda, ok, crear banda, mafia, banda, pandilla, van en todo lo mismo, creamos una pandilla, si, ¿sí? una pandilla, listo, como le ponemos de nombre Street Blood Street Ojo Anda Perfecto Vamos a cambiar el color de la banda hey ¿Cómo que no editar rangos rango 1. y yeah. Ah, el rango 6 es el máximo entonces líder vamos a poner el líder y listo y listo tenemos el coso de nuestra banda ya tenemos ya tenemos nuestra banda señores vamos eh, a llamar esto ayuda vamos a ver todo lo que se puede hacer con la banda Sabes comprar el comando, comprar vehículos para ver, bueno, frecuencia 6 personas, bueno que sí, yo vamos a robar algo, ¿no? Me pinta robar un 247, por ejemplo este de acá atrás. Esta zona también era buena para una pandilla. Voy a verla. Voy a analizarla después. Hola la señora, sí, sí, vengo a comprar, dame todo, dale, dale, dale, dale. Dale, dale, más rápido, más rápido. Dale, dale. Deja de puta. Eh, ¿qué pasó? No le tengo que dejar apuntar, ¿no? Me parece. Dale, dale, más rápido, más rápido, dale. Perfecto. 7000 dólares, vamos. Vamos ahora escapa de la poli, que no sé si hay policías nos vimos parar a a las puertas y listo nos fuimos y bueno si a ustedes les gusta chicos y quieren que suba esto me apoyan con un like porque me gustaría volver todavía a, a subir más vídeos pues no quiero dejar el canal ya que estamos creciendo un montonazo sí, eh, tengo 110 suscriptores y bueno para mí me vuelve muy feliz eso eh, ¿ustedes díganme si quieren que yo suba este contenido hay un autito ¿Cómo está señor? ¿Qué hace? <ríe> Vamos a guardar nuestras pistolas acá. Que como vemos tenemos un ropero. Vamos a guardar. EDC. Guardar. De acá. Perfecto, señores. Nos quedamos sin pistolas en las manos. Como vemos, un buen, un buen día. Bueno, gente, hasta acá llegamos con el video. Espero les haya gustado un montón. Suscríbanse para más contenido. Apoyenlo con un like. Díganme en los comentarios si quieren que siga subiendo este tipo de contenido. Y bueno, señores, nos vemos la próxima. Adiós.